Cuando deciden hacer la escritura académica, también tienen que decidir en qué estilo. Hay varios estilos. Se puede decir que todos tienen más o menos el mismo nivel de rigor, pero son distintos estilos. Algunos escriben la fecha antes del autor, otros ponen los títulos de los artículos cursivos, otros no. Entonces hay que aceptar y usar un solo estilo. Nosotros utilizamos The American Psychological Association Style porque la mayoría de la gente en psicología y educación en las ciencias sociales, apliquen el estilo APA. De hecho, es uno de los estilos más usados en el mundo. Igual que Chicago, Harvard, MLA y Turabian son muy comunes. Y distintas instituciones educativas, las universidades eligen diferentes estilos. En conexiones, hemos decidido utilizar el estilo APA por las razones mencionadas. Y hay muchísimas reglas que tiene que seguir